Buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal que os trae las noticias de la semana. Bueno, vaya semana, ¿verdad? Eh, ¿Habéis visto el, el direct? Si no es así, esperad al final de las noticias porque os lo traigo con todo lujo de detalles. Antes de empezar con las noticias, como siempre, quiero agradecer el apoyo que estáis dando. Cada visita, cada like a mí es un, un motivo más para seguir grabando. Muchísimas gracias. Esta semana, aparte del direct, hay otras cosas como una tienda online, una aplicación que podría llegar muy pronto a Switch, eh, nuevos amigos y demás. Así que, nada, quedaros a, a ver las noticias y veréis lo interesante que pueden llegar a ser, ¿vale? Estas son las noticias de la semana. Anunciado una versión remasterizada de Demon Crystal para Switch. Lanzado originalmente en 1984 para MSX y PC88, ahora The Demon Crystal da el salto a la generación actual con este peculiar remaster. Este juego nos llevará en una aventura de puzzles y acción para rescatar a la princesa del de las manos del demonio Sharudo. En un principio, el juego solo estará disponible en Japón en formato digital, pero estaré pendiente por si se confirma en Occidente. Phantasy Star llegará a Switch el 15 de noviembre. Bajo la línea Sega Ages, el título clásico Fantasy Star llegará a la consola Unida el próximo día 15 de noviembre. Lo hará para Europa y América. Este juego que estaba planeado a un principio para el 20 de septiembre tuvo que retrasarse debido a unos problemas con la programación. Fantasy Star estará disponible en la eShop el día que ya he dicho. La tienda online de SEGA abre en Europa. Y hablando de SEGA, resulta que esta semana han abierto la tienda online en el viejo continente. Esta tienda cuenta con un stock muy variado de camisetas a peluches pasando por llaveros, gorros y fundas para el móvil. Todo de sagas de la empresa como Sonic the Hedgehog, Alex Kidd o Golden Axe. Si os interesa echar un vistazo, pondré el enlace en la descripción. YouTube podría llegar a Switch muy pronto. Al parecer, varios usuarios americanos aseguran haber encontrado a la aplicación listada para Nintendo Switch en la página web de Nintendo América. La información ya ha desaparecido totalmente de la web, pero la insider, Emily Rogers, la contrasta. Aparentemente llegará el próximo 8 de noviembre. En caso de ser falso, y si algún miembro del staff de YouTube me está oyendo, por favor, haced lo posible. Blizzard revela un amiibo de Loot Goblin de Diablo 3 A través de la cuenta oficial de Twitter de Diablo, Blizzard ha anunciado el lanzamiento de un amiibo de la saga, Loot Goblin Este amiibo, obviamente, solo podrá ser utilizado en la versión de Switch de Diablo 3 Su funcionalidad no ha sido detallada, pero según el tweet, permitirá invocar un portal que te llevará a riquezas inimaginables De momento no sabemos nada más LUMBURG ya está disponible en ARENA OF VALOR Una semana más, un nuevo héroe llega a la versión de Switch de ARENA OF VALOR. En este caso, se trata de LUMBURG, que está disponible desde ayer, sábado día 3. Como es habitual, junto al campeón se han añadido también una serie de misiones y recompensas por tiempo limitado que, en este caso, sí me ha dado tiempo a anunciar. daos prisa y haceros con las recompensas antes de que se acaben. Inasa Yuarashi ha sido confirmado para My Hero One's Justice. Esta noticia incluye spoilers de la tercera temporada de Poku no Hero Academy, así que si no estáis al día, id con cuidado. Hace un tiempo ya di la noticia de que Inasa Yuarashi llegaría a My Hero One's Justice como DLC, pero esta información ya es oficial. Así lo dice la revista Weekly Jam, que ha mostrado imágenes del estudiante de Shiketsu. Gracias a su Quirk, que le permite manipular el viento, podrá atacar a larga distancia, pero también habrá que temerle en las distancias cercanas debido a su gran fuerza física. Aún no se sabe la fecha de lanzamiento. Confirmado Fate Link y su edición especial para Occidente. Se ha hecho oficial esta semana que el nuevo juego de Fate será lanzado en territorio occidental a lo largo del primer trimestre de 2019. Estará disponible tanto en físico como en digital y en la edición especial Fleeting Glory Limited Edition que, además del juego, incluirá un CD con la banda sonora, un pack de cartas coleccionables, un póster de tela, un diorama acrílico y una caja personalizada. El Direct de Super Smash Bros. Ultimate al completo. A estas alturas ya estaréis al tanto de todo lo que se anunció pero mi obligación es informar de las noticias más importantes de la semana y esta ha sido, sin duda, la más destacable. Este jueves se llevó a cabo el que será el último Direct antes del lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate, según Sakurai. Como tal, os podéis esperar que ya se ha dejado todo el pescado vendido. Para empezar, mediante una genial animación, como viene siendo costumbre, se anunciaron a Ken, de Street Fighter, y al Pokémon Incineroar como a los últimos luchadores que ocuparán el plantel, siendo el primero un luchador eco del Ryu. Como ya se sabía, el plantel inicial estará compuesto por Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox y Pikachu, exactamente el mismo que el del primer juego y poco a poco se irán desbloqueando los demás. Después se confirmaron los lanzamientos de los nuevos Amiibo de la serie. Ingrin, Ridley y Wolf llegarán el 7 de diciembre. King K. Rule y Ice Climbers el 15 de febrero y Canela, Pichu, Ken, Link Niño y Daisy a lo largo del 2019. A continuación se anunció el modo Espíritus, donde espíritus de otros personajes brindarán ayuda a un luchador. Estos espíritus pueden ser de cuatro rangos distintos, Aprendiz, Promesa, as y Leyenda. El poder de cada espíritu se sumará al del luchador y a cada espíritu se le puede asignar hasta tres espíritus de apoyo que añadirán más habilidades. Los combates contra espíritus será una forma de enfrentar a personajes que no están disponibles como luchadores. Por ejemplo, al enfrentar a Lakitu, realmente lucharemos contra Iggy y a tres Bowser rojos pequeñitos que lo seguirán. O al enfrentar al durmiente, realmente lo haremos contra un King Kirlu gigante de color negro mientras Graeme lo protege. En el online ha sufrido algún retoque. Ya no está disponible la división entre por diversión y en serio. En su lugar, las partidas se organizarán teniendo en cuenta las reglas favoritas del usuario, que podrás escoger tú mismo, y tu nivel de combate que será tanto propio como individual para cada luchador. Además se prioriza la cercanía, es decir, el sistema intentará emparejaros con otro jugador que esté lo más cerca posible para mejorar la conexión en la medida de lo posible. En cuanto a los ayudantes, se han confirmado Shadow, Takamaru, Starman, Pesadilla, Color TV Game 15 y Hans que regresan. Y como nuevos hay Yuriko Zucata de Project Zero, El Caballero Negro de Fire Emblem Path of Radiance, Roca Picuda de Super Mario, Springman de ARMS, La Cápsula Willy de Mega Man 7, y Mano de Mario Paint, Tiki de Fire Emblem Awakening, Vince de Art Academy, Gil de Street Fighter y Akira de Virtua Fighter. Después de ver algunas opciones y modos de juego tradicionales, Hemos podido echar un vistazo a nuevos atuendos para los Mi, el disfraz del clan Giga, el disfraz de Splatoon 2, el de Ribbon Girl, de Chibi-Robo, de rey MK3 y el de Toikon. Ya finalizando, Sakura ya ha confirmado que trabajarán en DLCs para el juego, concretamente 5, cada uno con un personaje, un escenario y música, aún no sabemos que incluirá ninguno de ellos. Pero sí que serán personajes totalmente únicos y no luchadores eco. Cada set costará 5,99 euros, pero podrán comprarse todos en conjunto por 24,99 y llevarte además el disfraz de Rex para tu Mi de regalo. Además, se ha revelado una bonificación para aquellos que compren y registren Super Smash Bros. Ultimate en My Nintendo antes del 31 de enero. Se llevarán de forma totalmente gratuita a la planta piraña como luchadora. <ríe> sí, así es. Y por último se ha confirmado el modo aventura, incluido dentro del modo espíritus, por medio de una cinemática increíble que recuerda a Infinity War. Un ejército de Master Hands y una extraña criatura han transformado a todos los héroes en espíritus, excepto Kirby, que tendrá que rescatarlos a todos para afrontar a esta amenaza en un mundo gigantesco. Este modo aventura será titulado El Mundo de Estrellas Perdidas y no será como lo fue el emisario subespacial, pero igualmente tiene una pintaza tremenda este modo y todo el juego. Si aún no habéis visto el direct y queréis verlo, dejo el enlace en la descripción. Además, esta semana han salido a la venta Diablo 3 Eternal Collection, Lego Harry Potter Collection y Taiko no Tatsujin, Drum and Fun para Switch. Y estas han sido todas las noticias más destacables... Eh, me gustaría poder leer vuestra opinión acerca del, de las noticias o, o del direct de Smash, pero bueno, si queréis hablar de otras noticias no me importa, obviamente. Y bueno, pues nada, os veo la próxima semana ya el sábado con un nuevo vídeo y muchas gracias por todo y hasta la próxima.